Acupio, que es donde se recopilan todas las, las fundaciones que hacen, y desde ahí ustedes eh, la distribuyen a través de, la, de la, a los sectores más necesitados de esta provincia de Duarte. Cuéntanos, Juan Reyes, o sea, cómo es, cómo lo hacen ustedes, cómo han estructurado ustedes este equipo y de manera que puedan seguir haciendo esta labor en medio de esta situación difícil que vive la provincia de Duarte. Gracias, buenos días. Buenos días a todo el público que nos, que nos ve y nos escucha. Eh, esto surgió de manera casi natural y, eh, Un amigo llamó al otro, el otro llamó al otro Y nos fuimos juntando Todo el que podía participar, se llamaron más gente Pero eh, todo el que podía Porque había gente con situaciones de salud O situaciones de trabajo o situaciones que vivía con, con familiares Con cierta edad o ciertas condiciones Que no iba a poder volver a la casa si salía entonces, los que pudimos, pues, nos integramos, las fricciones normales, pero decidimos que el objetivo estaba por encima de cada uno de nosotros y salimos adelante. Esto comenzó con las primeras donaciones, que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y día a día fuimos mejorando, dándole forma. Al día de hoy, hemos entregado 9.294 raciones de comida. Eso Además, es mucho, Juan. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Más aportes individuales a las instituciones por ejemplo hemos recibido una gran donación de Gatorade y solamente ayer le llevamos unas 50 cajas al hospital San Vicente, 20 cajas al hospital Federico Lavandier, 20 cajas al centro de Aguayo 20 cajas más al, al hospital de Las Guaranas 20 al centro de aislamiento de guisa, entonces esa institución además de Hogar Crea el Hogar de Ancianos eh, un centro de rehabilitación de adictos que tiene el pastor Fernando Rodríguez eh, unos niños huérfanos eh, que encontramos en Salcedo que también necesitaban y que dar la mano a Munda eh, hemos tratado de repartir lo poco, mucho que hemos conseguido a través de todas las instituciones el día a día es afanar, eh, buscar lo que hace falta, producir las raciones que se van a programar para el día siguiente, para no dejar raciones empaquetadas por más limpias, porque muchas de ellas llevan plátano, cuando, llegan, cuando nos traen plátano, o yuca o batata. Dependiendo de lo que nos traigan, pues vamos haciendo la producción programada. Eh, Está dirigida por Mario García, un joven Mario eh Yo lo conozco desde pequeño, pero no me imaginé el gran hombre que ha eh, resultado ser Mario, una persona fabulosa y, y, y una base angular para esa provincia. La otra parte. Ah, Juan, Luis. Eh, Juan, Luis, Juan Luis Burgo, eh, sabemos que, y lo digo por experiencia, trabajar en grupo y sobre todo un grupo, un movimiento estructurado como este que fue en la marcha, producto de la situación que está afectando el país. Vito, y de manera que lo especial, menor que hay? Que no, para... Tiene, para... No, tiene estatuto, no tiene estatuto ni afiliación. Que es lo hay estatuto y afiliación, la joda de la vaina se jode. Así ¿sí? es. Juan Luis, ¿cómo, cómo, cómo, usted, ¿cómo estructuran ustedes para dividirse, por ejemplo, el trabajo que ustedes hacen? Así como lo describía Juan, bueno, tiene un centro de acopio, llegan todas las mercancías y desde ahí salen a distribuirlas. Como Siendo un grupo, y vamos a decirlo, surgió de manera improvisada. ¿Cómo lo hacen ustedes para distribuir los equipos y salir a dar, hacer esta labor tan loable y tan eh, bendecida? Así es, como Juan acaba de decirlo, eh, surgió de manera prácticamente espontánea y sin un esquema bien definido de cómo hacerlo y ni siquiera teníamos los objetivos claros del de alcance que, que íbamos a tener, porque obviamente dependía de lo que recibíamos como donaciones para luego eh, proceder a hacer el trabajo de acopio, producción, desinfectación de cada uno de los productos y toda la logística luego de eso, de las entregas. Iniciamos eh, de manera improvisada con eh, criterios básicos y en el camino nos fuimos acomodando la carga, como dicen. Pero, Eso quiere decir que lo más importante que ustedes tenían en su mente era el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ayudar. Simple. Sí, sí, simple, y simple. Un, y lo único que ha eh, sucedido en el transcurso de, del pasado de los días es que ese sentimiento y esa necesidad Aumenta. de ayudar ha aumentado. Les cuento, como ustedes dicen, no es fácil trabajar en equipo. Ustedes también lo saben en ningún tipo de actividad, pero al final siempre hemos sobrepuesto el objetivo final y lo que y lo que ya hemos logrado, porque hoy son 9.294 kits, pero ya cuando íbamos por los 2.000, ya era imposible nosotros desconectarnos de esto. Había, ya tenemos, les recuerdo que tenemos más de alrededor de 40 días eh, ininterrumpidos, porque los domingos a veces no venimos, digo a veces porque a veces no toca venir, a veces no venimos al centro, pero desde la casa, haciendo contacto para eh, peticiones de donaciones, coordinando los trabajos de la semana, trabajamos mucho también. Y les cuento que a veces eh, el cansancio físico eh, nos agobia y cuando llegamos luego de la jornada a la casa, la mente le dice: Bueno, mañana no voy a, a asistir, voy a llamar para excusarme, para descansar un poco. Pero desde que te dan a las siete y media de la mañana, que tú sabes que tú vas a estar otra vez en ese día un granito de arena para el gran objetivo. Es imposible quedarte en la cama y, y venimos o, otra vez. Hemos tenido, obviamente, eh, algunos eh, desacuerdos de ideas de cómo hacer cosas y al final lo sobreponemos, lo sobrepasamos, porque una vez el espíritu de colaboración nos invade y, y es lo que nos ha guiado hasta el momento. Bueno. Qué bueno, Víctor, yo creo que ya eh, San Francisco de Macorís cambió la imagen. O sea, teníamos una imagen de un pueblo histórico, un pueblo guerrero, después un pueblo desordenado, un pueblo que no acata orden. Y ahora tenemos un pueblo que tiene un, un instrumento más sensible, que de los más sensibles que yo he visto hasta ahora, y con menos interés particular, sino un interés colectivo. Yo Así creo es que pues, el pueblo nació, eh, es un niño. Es un. apenas no tiene mis dientes, pero ya se sabe el gran hombre que va a ser en el futuro. Y yo creo que eh, el objetivo principal que ellos se plantearon es, el, es lo, que, lo que hace que las diferencias, que hace que, que, que, los, que los estatutos, que lo que si yo, que la organización, eso no va no tenga ninguna validez, sino el, el amor con que ellos entregan ese kit, el amor con que van a la mano. Si tú te fías, el, todo lo que han hecho no solamente dirigido a un solo punto, es a todos los puntos más álgidos que tiene nuestra sociedad en estos momentos y que, y que en un futuro van a seguir siendo los mismos puntos. Así Yo es. es. Que, más que orgulloso felicitarlo. ¿eh? Sí, tú decías que San Francisco ah. ha cambiado. Yo diría que ese es el San Francisco real en el que nosotros vivimos. Es una muestra eh, fehaciente de lo que es esta ciudad y lo que es esta provincia. Yo quiero finalmente, Juan Rey y Juan Luis, y eh, ya tocar un poquito la parte humana. Nos hablaron de cómo está estructurado este movimiento y la parte en la que ustedes están involucrados y cientos de hombres y mujeres. Porque reitero, no es Juan, no es Juan Luis, no es el padre Montes. Es un grupo de cientos de hombres y mujeres que se ha, se ha agrupado para hacer esta labor que mañana tenemos toda la provincia de Duarte que resaltar de alguna manera y reconocer esta ardua labor. Pero yo quisiera ver esa parte. ¿Cómo, en el caso de Juan Rey, en la parte humana, Juan, ¿cómo lo ha tocado a usted estar involucrado en, en, en esta acción? Que reitero, mañana hay que reconocerlo a todos ustedes de alguna manera, porque se han, han, eh, están exponiendo sus vidas para lograr tener en la mano a tanta gente que en este momento lo necesita. Esa parte humana, ¿cómo ha tocado a Juan Rey esta situación? Víctor, realmente... Eh, cuando uno ve la necesidad que hay los cientos de personas no no bien, no veinte, no cientos tal vez miles de personas cuando tú llegas con una funda se tiran de rodillas y le dan gracias a Dios porque no tenían sencillamente no tenían ni idea de lo que iban a poder vivir o comer de lo que iban a poder comer eh, a mí me tocó muy fuerte el caso de una señora con tres niños acostados a, la, a las once de la mañana. Porque le había dado un agua de azúcar a las nueve. Y, y lo llevó a acostar para que no le diera agua Y yo no sabía que le iba a dar. Entonces, cuando nosotros llegamos a las once y la mañana, pegó, le dio gracias a Dios. Y así, como esa señora, hay mucha gente. Mucha gente. Realmente... Eh, yo creo que debemos dejar un poquito la, la comodidad que tenemos eh, esto es la parte mía que eh, yo estoy pues no, no necesito eh, ayuda de otra gente y salir realmente a buscar quién lo necesita y de qué manera podemos ayudar esa ha sido una de las inquietudes de fuerza viva después de esto termine cómo nosotros podemos seguir ayudando en el futuro. Con un objetivo claro, no pensamos, Este es un momento coyuntural, dar comida, nosotros pensamos en vez de darle pescado a la gente, enseñarles a pescar. Así es, en el caso de Juan Luis Burgo, ¿cómo lo ha tocado en términos, al ser humano, esta situación involucrada de manera directa en este movimiento? Sí, eh, ha sido de, de forma muy interesante y de mucha meditación también. Eh, yo entiendo y espero no estar equivocado que lo bueno que va a traer este gran flagelo a nivel mundial es que no nos va a dar el tiempo necesario para sacar lo mejor de cada quien y que nuestros actos sean sostenibles. Nosotros como sociedad actual tenemos el gran reto de luchar en contra de las distracciones que el mundo actual nos ofrece eh, la, lo que es económico, el consumismo eh, nos, nos distraen del potencial que tenemos para hacer el bien a los demás eh, a veces pensamos en, en cómo podemos eh, cambiar la política completa del país cómo sería eh, cambiar hablamos mucho de Latinoamérica pero justo al lado de nosotros, hay personas que están necesitando probablemente simplemente una sonrisa de nosotros, eh, una palabra de aliento, o tal vez un, po un poquito de orientación, de manejo eh, de la parte de los recursos, su entrada un poco de orientación, como dice el, eh, el tocayo Juan, de que enseñarlo a pescar. Es algo tan simple, lo que pasa es que estamos muy ocupados pensando en cosas que son muy secundarias. Entonces creo que si a una parte aparte de los gobiernos del mundo o sea, a una gran parte de los ciudadanos comunes y corrientes como somos nosotros, nos sensibilizamos y sacamos y ya tenemos dentro, no es que vamos a cambiar porque como, como decían de nuestra ciudad, nosotros somos lo que somos, lo que pasa es que a veces dejamos salir a de la parte más negativa este momento es oportuno este flagelo mundial para cada quien dar lo mejor que tiene dentro Qué bueno. Gracias, gracias a Juan Rey, gracias a Juan Luis por aceptar esta invitación y compartir con nosotros esta experiencia que ustedes han estado viviendo en este movimiento Fuerza Viva de Duarte. Hay una frase que yo quiero repetir que la dijo hace unas dos semanas en un medio de comunicación el merenguero Sergio Vargas decía, la primera víctima que se llevó este coronavirus fue la vanidad. Y eso que usted decía Juan Rey es muy cierto. Ojalá que se haya llevado a la vanidad y que no vuelvan a ser jamás. Gracias, Juan Rey. Gracias, Juan Luis, por compartir con nosotros. Este... Una última puntualización. Eh, no queremos cerrar sin darle las gracias a todos, todos, todos, todos, los que de una manera u otra nos han apoyado. Vamos a decir, la gente que mandó 10 dólares, los que mandaron 100 pesos, los que vinieron aquí a traernos dos funditas de arroz, todos los que nos donaron mucho como hay gente que nos han donado cantidades significativas. Pero queremos dar las gracias a todos, porque con el esfuerzo de todos es que nosotros hemos podido ese aliento, esa, dar un poquito esa necesidad que están pasando. Ellos también son sí. héroes realmente, porque Así es. A ellos se materializó todo Así es, Juan, usted dice darle las gracias a los que donaron y a los que siguen donando porque el trabajo se sigue realizando. Así es, de hecho vale. en este momento están en el centro de acupio eh, Precisamente para no a, a, alterar en nada ni interferir Quisieron hacerlo desde ahí para inmediatamente a reintegrarse A esta ardua labor y hermosa que están haciendo ustedes. el, ahí está... el paneo que le está Gracias Juan Luis, gracias Juan Rey por compartir con nosotros En este jueves Jueves es un orgullo, ¿eh? un, multullo, que... un orgullo es